Hey, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Mr. Chucky y hoy vengo a recomendarles una página. Es una página de minería en la nube, lo cual quiere decir que tú le das un dinero a esas personas, esas personas hacen minería y te devuelven una comisión. La inversión mínima de esta página es muy poquita, así que quédate y... Disfruta del video. La información proporcionada en este video no contiene ningún tipo de asesoría sobre inversiones. En ningún momento te digo que me copies, solo te muestro mis resultados. Cualquier inversión está bajo tu propio riesgo. Todo negocio dentro y fuera de internet tiene un riesgo. Por lo tanto, no inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Al continuar en este video, indica esa aceptación de los términos anteriores. La página se llama Team Cash. Esta página tiene muy poquito en funcionamiento, lo cual quiere decir que es un poco arriesgado, pero que también. Es el momento de entrar a la página La página Te da para que tú inviertas Con un monto mínimo Escuchen, mínimo de 20 dólares Que equivalen A 80 mil pesos colombianos ¿sí? entonces Que quiero que tú Veas Yo personalmente Pues me llamó la atención la página Y decidí invertir chicos la página te está dando 5 dólares por registrarte así que vayan a aprovecharlo antes del 20 porque hasta el 20 dice que es el regalo que te van a dar de 5 dólares bueno chicos aquí les presento la interfaz de la página web la cual nos dice invierta para el futuro en una plataforma rentable y gane dinero de forma segura tinka te acreditará un bono de 5 euros gratis al momento de registrarte en tu balance válido hasta el 20052022. 2022 te voy a estar mostrando todo lo que tiene la página 27.260 depósitos 2.499 retiros y el total de usuarios pues ya esperen un momento y verán cuántos usuarios son ok aquí dice que son 4.084 usuarios aquí vamos nos dan la bienvenida a team cash nos dicen que es team cash los planes de afiliación, las ganancias y el rápido envío inversión segura nos dicen más abajo aquí nos muestran los planes que tiene el estándar con mínimo de 20 dólares hasta 100 dólares ganancias al 4% diarios por 30 días tenemos el plan profesional que dice que son desde 150 hasta 500 dólares. Ganancia del 5%, los pagos son diarios y son por 30 días. Dice que tenemos uno que se llama Enterprise de 1000 dólares hasta 5000 dólares. Con ganancia del 6%, los días diar son diarios por 30 días. Aquí nos enseñan cómo registrarnos a depositar hacer un contrato y a retirar dice que los retiros son procesados antes de las 24 horas después de ser solicitado por el usuario el tiempo puede ser de 15 a 24 horas como máximo ok vamos a registrarnos para ello nos piden un nombre apellido un país dirección de correo electrónico un usuario y pues contraseñas aceptamos término y nos registramos aquí tenemos el chat vamos a ver qué tan activos son dicen que son activos y vamos a probar qué tan activos son pues lo visto si son activos respondieron enseguida respondieron muy rápido vamos a decirle que le manden un saludo a ustedes ok como ven responde muy rápido aquí nos dicen queremos decir que nuestra plataforma está trabajando fuertemente para que nuestros usuarios tengan ganancias a corto plazo ok son muy rápidos ok aquí vamos ingresando a teamcast y como pueden ver tengo un saldo total de 5 dólares que fueron la acreditación que me dieron por registrarme aprovechen chicos que es hasta el 20 no tenemos depósitos no tenemos retiros no tenemos nada invertido aquí están los planes ok vamos a invertir un monto de 20 dólares vamos a comprar el plan estándar le damos en confirmar ok lo sentimos no tiene saldo suficiente pues bueno no tengo saldo como nos vamos por aquí en la moneda que queramos utilizar tenemos bitcoin litecoin tron y use TRC20 yo en lo personal voy a utilizar Bitcoin pues porque tengo para invertir en Bitcoin pongo 20 dólares es el mínimo de inversión ok aquí nos dicen monto 20 US, comisión de cero y vas a pagar 20 dólares le damos en pagar ahora ok aquí nos muestra la cartera vamos a copiarla nos muestran también la cantidad de bitcoin que hay que enviarle copiamos yo tengo aquí en local bitcoin mi bitcoin comprado ya entonces copio la cartera pego y nos aseguramos de que las dos primeras letras coincidan con las dos primeras últimas como pueden ver aquí sí claro coinciden entonces vamos a copiar la cantidad de bitcoin que nos dicen exactamente para enviar la copiamos y la pegamos aquí nos piden una descripción pues vamos a poner este caso ok, ponemos los dólares para saber cuántos dólares vamos a enviar exactamente 20.04 dólares son los que vamos a enviar bueno, han cobrado un poquito más pero dele, no hay problema ok, le doy en continuar y me va a pedir el código que ya lo pongo Enviar Bitcoin, éxito. Bitcoin enviado eh, con éxito a la dirección. Chicos, ya los envié y vean, no se me efectúan, no se me ven reflejados en la página y esto, pues hay que operar un tiempo. Me llegó un correo diciéndome que sí, exactamente se enviaron los Bitcoin, pero han pasado más de 15 minutos y no se me han, no se me reflejan en tincas esto está preocupante ya me está preocupando chicos ya van más de 20 minutos y no se me ha efectuado aquí les muestro que si sí, realmente se enviaron Chicos, aquí llevaba más de 15 horas esperando respuesta porque pedí respuesta y me dijeron que ya pronto lo resolucionaron. Sinceramente pensé que ya había perdido el dinero. Porque ahora miren qué pasa con el soporte, le envío muchos mensajes, no me responden. Ok chicos, a eso de las 3.45 del siguiente día me responden y me dicen que ya me los acreditaron. Me llega un correo confirmando la acreditación y exactamente ahí tengo 25 dólares que suman a los 5 que ya tenías entonces vamos a comprar el plan de 20 dólares más los 5 son 25 ok aquí compramos el plan y vean está funcionando pues nos dice que nos va a dar un dólar por 30 días ok aquí les muestro vean saldo total 0, depósito 0, retiro total 0, inversión 25 dólares como pueden ver, yo invertí 20 dólares. No es mucho, pero tampoco es poco. Bueno chicos, para finalizar el video, quiero decirles. Yo puedo perder lo que invertir, así como puedo multiplicarlo. Y es la idea. Por eso te recomiendo, por favor, sé muy astuto y sepa utilizar la página web. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que tú te vayas y te registres. O puedes ganarte 5 dólares. Antes del 20 de mayo, 5 dólares simplemente por registrarte, lo cual tú vas a estar multiplicando.